Dicen que quien no arriesga no gana. Yo incluso diría más, quien no arriesga no vive. Hoy vamos a lograr subir cinco puertos de montaña de los más duros que subí jamás y lo habremos hecho en cinco días consecutivos. Pero en lugar de conformarnos, vamos a arriesgar un poco más, que es lo que nos pone palotes. Así que no subiremos el tibidabo pedaleando, sino que lo vamos a subir corriendo, porque a veces es importante no ir por el camino fácil, sino ir por el que nadie se atreve. Porque si quieres lograr cosas extraordinarias, debes intentar hacer cosas extraordinarias. Y si no lo consigues, ya volverás a intentarlo. ¿O no es así? ¡Vamos! Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato 9 de la mañana, día nublado y ya algunas gotitas que están cayendo Último día de los 5 días, 5 puertos De repente, 8 y media, suena el teléfono, veo a Alec Rockedick. ¡ay madre! Digo, ¿qué pasa? Y me dice que tenía una idea y digo, ya podemos temblar ¿Cuál es la idea? Me dice, oye, ya que es el último día, en lugar de subir en bici, subimos corriendo. El Tibidabo es el punto más alto de Barcelona, con lo cual, cágate, Lorito. Y como alegro que no se le puede decir que no, le digo, ¿has pensado por dónde ir? Y me dice, sí, muy fácil. Digo, mira, ¿sabes esa trialera tan jodida por donde vamos siempre? Digo, sí. Dice, ¿sabes las aguas? Digo, sí. Dice, ¿sabes las 500 escaleras? Digo, sí. ¿Y sabes la subida empinada hacia el Tibidabo? Digo, sí. Digo, pues vamos a ir por ahí. Entonces, os dejo aquí abajo. En Comud ya hemos marcado un poco cómo hacer la ruta para que veáis un poco la locura que se le ha pasado por la cabeza y dicho esto, claro, yo ya estaba cambiado y acicalado de bici porque 226 que ya sabéis que hace muchos años que están con nosotros desde la Titan de hace cuatro años creo, eh, cumplen 10 años y para celebrarlo nos han regalado una pedazo de equipación mayor culot, eh, qué más por ahí calcetines alimenta tus sueños y camiseta de running para marcar, entonces entre todos los que en comentarios digáis Quiero la equipación. O venga para adelante. O ánimo a... Cualquier comentario se vale todo. Sorteamos una de las equipaciones enteras. Entonces, espérate, yo me voy a poner el chubasquero. Que hoy entre el frío y la que nos va a caer va a ser buena. Y venga, estos ánimos buenos para Alex Roca y para. ¡Venga! ¡Vamos para allá! Porque ahora en lugar de ir en un tándem, vamos en un trío. <ríe> Luquita, no te vas a librar de nosotros, eh. Nada más. <ríe> el pobre <Nada> más. <ríe> Te vamos a poner en forma, tú. No? Hostia. Venga, Jandru. Molve, molve, molve. Míralo, el jodido. Cómo corre. Qué fuerte está. Y además se ríe, ¿sabes? El tío está diciendo: Lo de correr lo he dicho para <ríe> paliar a Luquita. Y aquí. Ya de por sí es jodido subir corriendo por las piedras por el desnivel. Míralo, Alex, que por la parte de parálisis física en la parte izquierda de su cuerpo, eh, pues tiene el, el, pie, el pie izquierdo un poco más torcido. Míralo, míralo, cómo le da. Vamos, grande, Alex, tú, no fluyas mal, eh. tú, cada vez que me despisto tengo que apretar porque el tío se ha pegado un sprint y claro, como yo voy aquí que si la camarita, que si el móvil, pues el tío no afloja y me deja atrás, ¿sabes? Así que. Tú Alex, aprovecho que te tengo aquí y que es el primer día que podemos ir de lado, en lugar de uno delante de otro, eh, para preguntarte ¿cuál es la vez que crees eh, en tu vida que has arriesgado más? la segunda vez que fuiste en bici a la Titan ¿Por qué la segunda? Porque la primera, eh, no, lo, no, ah, eh, la primera no lo conseguiste por la deshidratación, eh, el calor, las dunas... Eh, bueno, la verdad es que Alex lo pasó muy mal hasta el punto de tener que poner suero después de la etapa 2 Después de la etapa 2, efectivamente, y la tercera ya ha muerto, o sea, la tercera etapa ya ibas tieso. Bueno, y te, te arrepientes de haber arriesgado tanto, en, en el, ¿no? Y claro, no porque lo conseguiste, y si no lo hubieras conseguido, ¿te arrepentirías de haber arriesgado? No, no te arrepentirías, ¿eh? Tú diste todo lo que pudiste, con lo cual habrías estado contento igual. Oye, y una pregunta, eh, después de ir la primera vez, cuando la deshidratación, eh, bueno, el momento que te atienden los médicos, ¿tuviste miedo en algún momento? Un poquito, ¿y qué hiciste entonces? ¿O cómo, te, ¿Cómo te calmaste ese miedo? Con toda la gente que tenías por ahí, haciendo equipo, ¿no? Y hablando, y pensando, y tirando para adelante, muy bien venga la madre que lo parió tú, que sepáis que yo le estoy haciendo hablar porque así va más lento, <risa> porque si no porque si no el tío me revienta y quedo en evidencia tú volve Alex, grande, mira otros dos que como nosotros están corriendo, el gordo y el flaco tú Primera vez desde que empezó el reto ya vemos la meta. Goita, goita, Alex. TV. Tibida daba a tope. Ahora no la líes y digas que quieres subir a la antena, ¿eh? <ríe> Estoy capaz de llegar ahí y decir, no, es que la antena es más alta. Míralo, míralo, míralo. Y como quien no quiere la cosa, corriendo a 6 del kilómetro, ¿sabes? <ríe> como no vigile, se va a pegar un sprint y luego no habrá manera de seguirlo y luego llegaremos arriba y me diréis San Juan qué ha pasado pues ha pasado que no estoy, a, no estoy a la altura no estoy a la altura del jefe anda que tiembla Kipchok tiembla Kilian tiembla Pau Capell Hay manera de salir de esto, de manera. tú locos ¿Sabéis qué escaleras son estas, no? Las 500 escaleras que vengo a entrenar siempre Pues no os lo vais a creer El loco de Alex me ha dicho No, no, si llegamos al Tibidabo Hay que llegar por la puerta grande ¡Qué loco! <risa> <risa> <risa> ¡Hostia! Venga, va, llevamos ya más de la mitad Nos queda el último tramo ¡Uf! ¡Qué cargadito, no! Oh. <risa> Dice que esto... No es un gemelo. Estos son tetas operadas. <risa> la madre que lo parió, tú. Un loco va corriendo por aquí. Y los otros dos locos van dentro de la furgoneta. El loco y la loca, tú. ¿Qué pasa, locos? Tú ni con la furgo podéis seguir a Alex, ¿eh? Hostia, cómo va el jodido, tú? Mira mira míral. ¡Grande! Jabalincillo, que ya estamos llegando, ¿eh? ya lo tenemos ahí casi. Tu pregunta: eh, de los próximos retos que tienes así gordos, tienes por un lado correr un maratón entero, que quiere correr Nueva York, el tío, y correr eh, medio Ironman, que el tío también querrá que sea en algún sitio guapo. Entonces, ¿cuál de los dos crees que es más arriesgado, más o menos? Porque eh, correr una maratón al final es mucho impacto en las rodillas. Y de momento lo que has corrido hasta ahora es medio maratón, 21 kilómetros. Y entonces habrá que ver cómo va la cosa. Y luego, ah, en el medio Ironman, la parte de nadar... <ríe> Hostia, la, la parte de nadar entre tú y yo quizá tendrás... No, no, soy yo que me voy a hundir. Quizá tendrás que venir a rescatarme tú a mí. ¿Te imaginas? Oye, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Mira, Alex ya ha llegado, pero del jabalí no sabemos nada. ¡Hostia, pero que no venían juntos! Sí, pero se ha hundido. Y como el tío es de hueso gordo, se, se ha ido para el fondo del mar. Ya que hay ahí son. No vale pintar, ¿eh? <risa> Tú Alex, cuando lleguemos no me pegues el sprint, eh. Hay que llegar juntos que a ver si me vas ahí a meter el... A meter el cuerpo. Mira, mira. Ya tenemos la antenita por aquí. Ya tenemos a Alex por aquí... ¡Venga! ¡Ya tenemos el tibis! ¡Jefe! ¿Qué pasa? ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien. Ahora, ¿por qué hemos de hacer saltar y mirar un capo a manja una amiga, ¿no? ¡Alex! ¡Alex! ¡Alex! ¡Alex! ¡Alex! ¡Grande! ¿Está escuchando o qué?